Bueno, buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial, otra vez en mi canal Sí, un día más, hoy es martes ya, día de fiesta aquí en España, o sea que hoy estoy de chilling, estoy en casita Seguramente edite vídeo, no será el vídeo tal cual como lo subo siempre Y luego por la tarde me tenéis haciendo directo jugando partiditas de Warzone Pero hoy el vídeo que traigo aquí es la respuesta a un vídeo que ya he hecho hace un par de semanas ¿Cuál es la mejor configuración? de Warzone, Pero no la mejor configuración que traje en otro vídeo, sino la mejor configuración de rendimiento. Cómo hacer que vuestro ordenador rinda el triple al jugar Warzone. Yo directamente he pasado de jugar a unos 80-70 FPS a jugar unos 120-130. O sea que el cambio es notable. Seguir todos los pasos, también os digo, depende de cada ordenador. Yo voy a intentar especificar en cada momento que tenéis que cambiar o que tenéis que poner según el cual, según el qué. O sea que quedaos hasta el final del vídeo y quedaos porque vamos... Os digo que vais a mejorar el Warzone con esto, guapos y guapas. Así que sin más dilatación de ano, dentro vídeo. Bueno, como veis estamos ya en Thor, Vamos a empezar simplemente por el panel de NVIDIA. Es una forma muy sencilla de hacer esto. Esto yo copiaría y pegaría simplemente los ajustes que os voy a enseñar, ¿vale? Lo que necesitáis aquí es utilizar la configuración avanzada de imagen. También os digo, si no os fiáis de que esta configuración sirva para vuestro ordenador... Darle directamente a utilizar mi preferencia De, enfatiz de enfatizando y pe, pe, pe, Se entiende lo que quiero decir Esta, la última Le dais y bajáis la barrita hasta el tope, ¿vale? Porque yo voy a tocar muchísimos ajustes en la siguiente pestaña Y tampoco quiero que digáis Hostia, pues no quiero hacerlo, si quiero hacerlo Vale, si no queréis hacerlo, directamente Utilizar mi preferencia y rendimiento Parece que voy a rutar Aguanto, aguanto Siguiente, cambiéis la configuración 3D Bajáis aquí y empezáis a copiar Ajuste por ajuste. No quiero hacer el vídeo larguísimo, entonces lo que voy a hacer es ir poco a poco bajando. Lo que vea, por ejemplo, los factores de SR los he cambiado, el filtrado de textura lo he cambiado a rendimiento. Estas cosas hay muchísimas que están cambiadas, o sea, hay que ir leyéndolas una por una y las vais cambiando, ¿vale? Fácil. Esto también, la GPU de OpenGL normalmente está automático poner vuestra gráfica, ¿vale? Máximo rendimiento, siempre. Todo lo que te dé la opción de rendimiento, pulsar rendimiento, ¿vale? Modo de baja latencia Esto también está cambiado Ponerlo en Ultra eh, Poco más eh, de DSR Esto ya es opcional Pero yo lo tengo al 100% El tipo activado Y la velocidad máxima de fotogramas Tenerla quitada, ¿vale? Lo siguiente que tendréis que hacer Es ir a la configuración Surround and Checks ¿okay? Y elegir aquí vuestra gráfica En vez de la CPU, ¿vale? Normalmente de, de, de base viene la CPU O sea que ni puta cosa Y poner la NVIDIA ¿Qué más tenéis que tocar aquí? Aquí creo que. Nada. Ah, sí. Esto es para que se vea mejor el juego, ¿vale? Subir esto hasta, hasta 70. Lo que pasa es que solo lo subáis cuando estéis jugando. Si no esté jugando, no lo subáis. Porque eso va a cambiar lo que es todo el color del escritorio. Como veis, se van a ver los colores mucho más cálidos y tal. O sea que es un, una estupidez hacerlo cuando no estéis jugando. Simplemente para cuando jugáis se ve el juego más vivo. Y parece que se, se, se nota mejor el juego, os lo juro. Lo siguiente que tendréis que hacer sería ir aquí y abrir el Game Mode. Activar el modo juego Vais a esta pestañita Activáis el modo juego Mucha gente dice que lo desactiváis, ¿vale? Yo he probado activarlo y desactivarlo Y Warzone, en principio Paloran sí que es verdad que no Pero Warzone va mejor con el modo juego activado, ¿vale? O sea que, no activado Le dais a gráficos en Windows 11 Pero más o menos será lo mismo Buscáis en esta lista La aplicación que es Call of Duty HQ Le dais clic Opciones Alto rendimiento Permitir que... Bueno, alto rendimiento, ¿vale? Guardáis y esta parte de aquí ya estaría Siguiente, tendríais que ir a la parte de aquí arriba Cambiar la configuración y desactivar las dos Esto en algunos ordenadores funciona Pero yo diría que en casi todos no O sea hay que desactivarlo de base, ¿vale? Y una vez hecho todo esto en nuestro ordenador Ya tendríamos que pasar a los ajustes de Warzone O sea que os espero allí en Warzone, ¿vale? Vamos para allá <coughs> Estoy malísimo, chavales eh, vamos a ir paso por paso, ¿vale? Te el rato animando, no deberíais tocar nada para el rendimiento del juego, o sea, que directamente vamos a gráficos. En esto, siempre tener pantalla completa exclusiva. Si sois streaming, sitad, mucha gente lo toca en pantalla completa sin borde, pero vamos, yo recomiendo exclusiva porque en sin bordes perdéis FPS. Siempre tener marcada vuestra gráfica, la actualización de pantalla de vuestra pantalla, la resolución de pantalla de vuestra pantalla, que yo, por ejemplo, la puedo subir porque tengo el rescalado de NVIDIA, pero... Eh, no lo recomiendo, ¿vale? Lo he intentado y tal, porque dicen que este juego en 4K fluye mejor y ves más, porque al ser más amplia la ventana, pues tiene más... como cuando te ponías la resolución estirada en Fortnite, por lo mismo en Call of Duty. Pero vamos, que no merece la pena. Eh, Reacción de aspecto automático, o si queréis poner 16 novenos, por tenerlo no puesto. Sincronización vertical, no es como en algunos juegos que te quita el shattering. En este juego no te arregla absolutamente nada. Tampoco notas... Mmm, notas input lag en general, o sea que... A no ser que veáis eh, las imágenes cortas como la imagen de la izquierda, ¿vale? la imagen. Eh, no activaría nada de esto. La, esto sí que lo pondrían personalizado. a ah, Hago esto como queráis. Yo me he puesto el máximo a 145 ya que mi pantalla es de 144. En el menú a 120 porque se vea un poco más fluido el menú. Y cuando no estoy en pantalla a 30. Y poco más, nada más. Luego calidad, ya empezaríamos por esto. Aquí hay un debate grandísimo, pero vamos, eh, si no seguís una página en Twitter, bastante recomendable, se llama Sense Quality Un chaval que se llama Kindler, creo que es, es el que ha los ordenadores a Face, optimiza los ordenadores a Optic Este tío ha hecho pruebas de todo tipo, de todo tipo, entre el Nvidia DLSS y el, M, el Fidelity ese que hay Yo recomiendo el DLSS, y él también lo recomienda, o sea que vamos, este tío que entiende ordenadores, yo no entiendo nada yo solo entiendo que mi juego iba como el culo y ahora va muy bien. Recomienda que juguéis del SS en calidad al tope, ¿vale? Igualmente, escuchadme. Si vuestro ordenador es una patata, escuchad, yo tengo una 3060. Entonces entiendo que mi configuración no va a ser la misma que la vuestra. Ir jugando con, ir bajando un poquito de esto. Cuanto más bajéis, peor se va a ver el juego. No hay una diferencia súper notable, por ejemplo, entre equilibrado y calidad contra O entre equilibrio y rendimiento Pero entre calidad y entre ultra Sí, pero el juego aquí fluye súper bien Pero es que no vais a ver de muy lejos Entonces, recomiendo que empecéis por calidad Y vayáis subiendo, ¿vale? Siguiente, escala de memoria de vídeo Esto ponerlo al tope siempre A no ser que estéis streameando y tal Y notéis que el ordenador se laguea No el juego, sino el ordenador en general Que entonces recomendaría que lo bajéis Ahora, de los detalles Todas estas cosas Es que os voy a decir lo que os dice toda la gente Al mínimo, chicos O sea, sí que hay ajustes que no son notables en la gráfica, ni son notables en los gráficos, y no son, no, no te pegan un bajón de FPS, pero qué más va, ¿sabes? Todo tiene que influir, si no, ¿para qué lo ponen? Entonces yo recomiendo que lo quitéis todo, exceptuando el NVIDIA Reflex de baja latencia, que yo pondría activado más aumento. Sí que si tenéis una gráfica muy baja y un procesador muy fuerte, ponerlo solo en sí, pero si tenéis más o menos un ordenador equilibrado, un ordenador normal, activado más aumento, y vais a notar una mejoría bastante grande. Luego tendríais que ir a ver Copiaros todos estos ajustes, ¿vale? Bueno, esto ya es preferencia de cada uno Lo que sí que tendríais que poner ese movimiento en menor y en menor Porque al tener mucho menos movimiento en cámara cuando se estáis moviendo Los FPS fluyen mejor y Hay mucho movimiento, es como meter motion blur al juego, ¿vale? Y luego tendríamos que pasar a la pestañita de interfaz Aunque si queréis enseñaros los sonidos La amplia, amplificación debajo de los auriculares Porque en este juego suena como el gp ¿vale? Luego en interfaz Predeterminado, predeterminado, todo esto lo típico, ¿vale? Personalización de colores Aquí yo tengo puesto filtro 2 en mundo o lo podéis poner en ambos, como queráis Yo recomiendo en mundo solo Y os pone, también tengo titanopía para las paletas Estos son para las marcas, ¿vale? Cuando vosotros marcáis yo lo tengo puesto en rojo Normalmente sale en un color muy tenue que no se llega a ver Entonces yo recomiendo que esto lo cambiéis Luego también tendríais que cambiar Aquí abajo, bajar hacia telemetría Que no sé dónde estará ahí mismo telemetría Aquí Ponerlo en personalizado y activar el contador de FPS, lo que queráis. Aquí tenéis mil cosas, por si queréis ver la hora, pues ponéis la hora. Aquí 10 y 41, madre mía. Ya es tarde, eh. Me va, a pillar el, me va a pillar el toro. Luego tenéis que bajar también aquí abajo y omitir vídeo de introducción, lo, lo, lo activáis, ¿vale? Y aquí también podéis echar un ojo por si queréis algo. Yo lo tengo puesto a mi gusto, por ejemplo, punto central. Podéis tener una, miri, una mira en el juego tipo Valorant. Yo la tengo activada en grande, además. Estos ya son opciones de cada uno. Y creo que no, no habría más que hacer Ya, eh, con esto El juego debería de funcionar bastante bien Igualmente vamos a hacer una prueba si queréis Lo probáis mejor Porque es que mi ordenador lo que digo es una 3060, 3070 eh, No lo vais a notar ya, pff, Vais a decir que cabrón A ver, pues no Probar la configuración primero Y luego escribís un comentario diciendo Puto amo y me seguís y esas cosas Y si os es queréis verme jugar Perfecto Y nos vemos en un próximo vídeo